It's jingle, bilingual. Come on, let's go! Move, move, get into the groove. We're gonna walk and run and play. Move, move, get into the groove. We're gonna jump and dance all day. Muévete, <laughs> muévete! Siente el ritmo, camina, corre y juega. Muévete, muévete, siente el ritmo, salta y baila todo el día. You can run, run, run, run, quick, move your feet. Or you can walk, walk, walk, walk. Puedes correr, corre, corre, rápido, mueve tus pies o caminar, camina, camina, despacio o rápido al ritmo. If you want to walk, walk. If you want to run, run. You can decide to go fast or slow. Go, go, together. Si quieres caminar, camina. Si quieres correr, corre. Rápido o despacio. Vámonos amigos. Juntos. Jump and dance all day You can jump Jump, jump, jump Bend down and jump up high Or you can dance Dance, dance, dance With your hands to the sky Puedes saltar Salta, salta Agáchate y salta alto Puedes bailar, baila, baila con tus manos al cielo. Muévete, muévete, siente el ritmo, camina, corre y juega. Muévete, muévete, siente el ritmo, salta y bilingüe